En Instagram nos ubicas como Zona Verde Nuestro mail Ventas arroa .cl. Nuestro número de contacto Más 569 seis 9163 Para una vida sustentable Zona Verde ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Zona verde como todos los días, miércoles a las 16.30 horas, pero hoy día un poquito más tarde y obviamente le pedimos disculpas. Hicimos este break para editarlo después para, para Spotify, ¿ya? Eh, le, le pedimos la disculpa y también le agradecemos a Natalia con... Eh, mire, para que vea cómo estoy con lo el tema del incendio, se olvidó el nombre de la Joana. A, a Joana y a Natalia, se ríe Natalia que la tengo internamente. Eh, agradecerle de verdad, eh, muchachas, porque estábamos con un procedimiento de incendio acá en el sector de Buine, vamos a estar alerta y obviamente Zona Verde, una de las cosas que justamente nos entrega es esto evitar todas estas cosas que le causan el mal a nuestras tierras a, a nuestras cosas, así que eh, de verdad de verdad, quédese con nosotros para aliviar un poquito después de tanta media hora de, de información del incendio todo, yo le invito a quedarse con Zona Verde, antes de ir con Natalia que nos va a acompañar hoy día, junto a una ya, ya no es, yo creo, invitada, porque ya cuando cumplen dos semanas seguidas, puede ser hasta panelista del programa. se ríe ahí la, la, la, la futura panelista. De hecho, usted ya las va a empezar a ver a través de la imagen del Facebook, pero yo antes de ir con ellas, quiero decirle que el programa Zona Verde está saliendo a través de Buena Alerta y a través de Radio Maipo. WinAlerta.cl, Radio Maipo.cl, su fanpage, que ya estamos conectándolos a esta hora junto a Buinalerta que ya pasó los 50.000 mil seguidores, ah, junto a Radio Maipo también en su fanpage, pero también estamos saliendo a través de la radio fantástica Win, ah, saludamos allá a la gente de Lindero, de uno Win 101.5 FM, Florencia Radio.cl, Houston Medios, JK Radio y por supuesto también a través de la señal 2 de Radio Maipa, así que Natalia, ahora sí, después de la presentación, para que obviamente quede ya con esta zona verde junto a su invitada panelista que tiene el día de hoy ¿Qué tal Natalia? Muy buenas tardes Hola, gracias Hola. Marcelo. Bienvenidos a todas y a todos acá a nuestra nueva programa. Es el capítulo número 12. Ojo, llevamos harto rato ya, así que estamos muy orgullosas por ese resultado. Y vamos a intentar un poquito ganar la tarde a los que ya nos están escuchando en línea. Así que hoy día les voy a contar un poquito a lo que las informaciones que tenemos como zona verde. Primero el tema de hoy va a ser la crianza sustentable, por eso nuevamente nos acompaña aquí Elizabeth de Pekelandia. Y además les quiero contar que este fin de semana en nuestra tienda física, ahí en Barrio Condel, Mercado Condel, Local 7, vamos a estar con venta nocturna, lo que es viernes, sábado y domingo. En general todo el barrio de Italia va a estar con venta nocturna, así que si aún toda, no haces todavía tu, tus compras y quieres darte como un paseíto aprovechando, Puedes ir para allá, el barrio en sí es muy agradable, muy bonito, especialmente en la tarde cuando baja la temperatura. Así que ahí felices, los vamos a estar esperando yo, Joana, y además también eh, eh, la Javiera, que es nuestra vendedora estrella y que siempre nos está apoyando durante el día. Y para comenzar, quiero que eh, ahí puedas abrir nomás tu micrófono, Eli, y ahí puedas saludar aquí a la gente que nos está acompañando. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, aquí feliz de participar nuevamente en este programa maravilloso, que la verdad que te abre una posibilidad de hablar de, de todo lo que es ecología, de cómo ser más sustentables, y qué productos existen, porque estamos convencidos que la gente como no, los con, no conoce ciertos productos, no los utiliza. Entonces aquí con, el, aquí con la Natalia les vamos a hablar un poquito de algunos productos que, que tienen que conocer, para ser más sustentable, bueno la vida hay que hacerla un poquito más sustentable, po. no, no matar tanto este el planeta, ayudarlo Exacto. un poco más. sí, súper, Y de hecho vamos a empezar a hablar al tiro de lleno para aprovechar el tiempo, es lo que lo que tiene que ver con crianza sustentable. O sea, primero, cuando yo digo crianza, es como ya yeah, ah, okay, como yo estoy criando a mis hijos quizás, como yo me estoy vinculando y estoy eh, apoyando en todo el proceso de crecimiento de nuestros niños, pero cuando le agrego la palabra sustentable, que ya yo de repente especifico, voy por cada palabra, porque a veces uno tira mucha, eh, mucho término, y es como para marearse, porque de verdad a veces cuando estás partiendo y estás dando los primeros pasos, es como, ya, a ver, ¿qué es esto? Y para partir, a ti me refiero con sustentable, es que cuando cuidamos a nuestros niños, evitar, o sea, Cuidar todos los recursos al máximo y evitar generar residuos lo más posible. Entonces, si yo estoy en proceso, crianza, en proceso de crianza, por ejemplo, estoy en lactancia o estoy con mis, pues mis hijos pequeños, quizás también un poquito más grandes, yo tengo una de 11, yo ya pasé como esa, esa primera etapa, tenemos varios puntos que podemos sí. tocar y podemos cuidar, y... les voy a dar seis tips y con eso vamos a ir comentando con Elizabeth, comentando con Elizabeth, el, Elizabeth. El, primero, el primero y el que inclusive vamos a repetir un poco la información de la semana pasada, que tiene que ver con la higiene sin descarte. ¿A qué me refiero con esto? Es que estamos acostumbrados a ocupar muchos productos de un solo uso, solo y, uso. Al un solo uso y al ser de un solo uso, lo descartamos y pues, generamos basura. La mayoría de estos productos de un solo uso han sido mucho tiempo eh, en base a plásticos a esto me refiero por ejemplo a los pañales desestables de que están súper posicionados y que fueron una, una alternativa mucho más rápida, más alivianadora de repente en el proceso de crianza en su momento, pero en este instante no está pasando la cuenta porque cada pañal se demora alrededor de 400 o a veces un poco más en degradarse entonces imagínate toda la cantidad de pañales que genera un solo niño. De hecho, yo, todos los pañales que debo haber usado cuando fui bebé, deben estar todavía en, recién empezando a, a romperse. <ríe> Ni siquiera han empezado al 100% su proceso de descomposición y es terrible pensar eso y si lo vamos sumando en la cantidad de gente que hay, entonces es demasiada cantidad de basura. Entonces, para evitar eso, está maravillosa alternativa que tenemos también en conjunto con Zona Verde, que son los pañales de tela. Los pañales ecológicos, comentamos en el capítulo anterior bastantes descripciones al respecto. Y, eh, lo menos para mí, creo que en ese instante, cuando yo eh, tenía a mi bebé, que ahora es una gran nota enorme, eh, hubiera sido una muy buena alternativa haber conocido los pañales de PequeLandia. En cambio, ahora lo estoy ocupando, por ejemplo, ahora adquirí varios para mi sobrino que acaba de nacer, entonces siento que es una muy buena alternativa, lo hablábamos la, la semana pasada, y volvamos a hacer un pequeño resumen, por si estás escuchando ahora y no escuchaste el capítulo anterior, así te puedas actualizar qué son los pañales eh, ecológicos, eh, estos pañales, esta alternativa que nos ofrece Pequelandia. Así que Eli, ahí haznos un resumen y después vamos a ir eh, comentando el resto de los temas. Ya. Bueno, eh, eh, bueno, Pequilandia, nosotros nos dedicamos 100% al pañal ecológico de tela. Ya primero para que sepan qué es lo que es pequelandia Acá pueden encontrar todo, todo, todo, toda la, la, todo lo que es en relación al pañal de tela. Ahora, lo que tienen que pensar que el, este pañal de tela no es como el pañal de tela antiguo, que había que hervirlo, es completamente distinto, así que es muy fácil de usar. Los pañales de tela son ecología, es ahorro y salud para la piel del bebé, o sea, las tienes todas, ganas mucho, Esto es como win-win, aquí todo el mundo gana, ¿ya? y sobre todo la tierra, porque como decía Natalia, un bebé solamente, usa, o sea, un bebé, un bebé solamente uno usa más de 6.000 pañales desechables, versus... A esto, si lo integras en tu rutina, necesitas entre 2 a 18 aproximadamente. ¿Puedes tener más? Claro, puede tener más, pero puede tener menos también, pero lavas más seguido. Estos pañales se lavan y son muy fáciles de lavar. Los puedes lavar en lavadora, puedes usar secadora, puedes secarlo al sol, puedes secarlos al aire, lavarlos a mano si quieres, pero la verdad que es lo que nosotros más recomendamos es lavarlos en lavadora porque tú juntas una cantidad de ropa. Esto es como lavar ropa, ¿ya? No es más complicado que eso. Y encima se, y se la, lavan con agua fría, no, no tienes que ocupar, eh, no, no tienes que hervir estos pañales, ¿ya? Porque les hace daño el, el exceso de calor. Entonces se lavan con agua fría, no se planchan, para la gente que no le gusta planchar, así que no es necesario, ¿ya? Maravilloso! Es son maravillosos. ¿sabes? son súper fáciles de lavar, los restos de caquita también salen súper fáciles. ¿eh? Estos pañales, también hay un accesorio que es muy bueno, que es el papel de bambú, que... No sé, bueno, yo lo voy a mostrar, ya, que es este, que también eh, lo tienen en zona verde y también lo tenemos nosotros acá en Pequenlandia, ya. El papel de bambú es un filtro para las deposiciones, es como una capita que se pone de papel, que es un papel libre de químicos, eh, porque es seco, eh, no, no tiene ni un químico, y es de bambú y es, eh, yo por lo menos lo compuesto en mi compostera de esa redonda, no tengo de lombrices, entonces habría que probar lombrices, ya, pero... Yo lo aseguro que lo composto en mi compostera, que si yo hice biodegrada, súper fácil, o sea, en menos de dos meses más o menos, lo que se demora en este, en este tema de los que, los que usamos, hacemos compost, sabemos más o menos que se demora entre dos o tres meses hacer todo el proceso. Bueno, eh, aparte de eso, entonces, eh, es muy fácil de usar estos pañales, la verdad, y con el, como lo que les digo, es esa ecología total, total y plenamente, porque además, no, no, bueno, estos pañales no se botan, no es plástico de un solo uso, es más, nuestros pañales pueden ser usados con, por un segundo potito o un segundo bebé, ya, porque son heredables además. Estos pañales crecen con el bebé, por eso nosotros recomendamos tener entre 12 y 18, porque un bebé más o menos se muda, ya entre 5 o 6 veces al día, podría ser más, claro pero nunca menos que eso. O sea, siempre podría ser más. Entonces, eh, toda esa cantidad de pañales que va a ocupar, ya no los vas a botar a la basura, sino que los vas a reutilizar, los vas a lavar. Y además, hay un tema ahí, eh, Natalia, que hay un paradigma. O sea, la gente, nadie se cuestiona lavar la ropa. ¿Te fijas? Nadie se la cuestiona. En cambio, sí se cuestiona lavar los pañales. ¿Por qué? Porque cómo rompemos el paradigma de lo difícil, o sea, no lo difícil, lo complicado que era lo engorroso que era el tema de hervir el pañal, de desmugrar el pañal, eso ocupaba mucho tiempo, eh, además era peligroso, o sea, ponerte a hervir un pañal en una olla, porque así lo hervían, yo me acuerdo que en algún minuto vi eso, cuando hervían los pañales en ollas, entonces igual era peligroso, porque gastabas, o sea, imagínate, se le da vuelta a eso encima, no sé, era muy peligroso, pero esto nada que ver. O sea, este pañal es nada que ver con lo que había antes. Por eso, a nosotros lo que más nos cuesta, y de repente lo que más nos cuentan las mamás que están decididas a usar el pañal, que la gente les dice, estás loca, te vas a poner a hervir pañales, es una locura. Pero nada que ver, este pañal, el pañal ecológico nuevo, ya es nada que ver, o sea, no se hierven como les explicaba, se lava fácilmente, eh, es como ropa. Nada más. Y no tienes que cuestionar lavar la ropa, porque es más, si pensamos que cuando mudamos a un bebé, muchas veces, muchas veces se nos pasa, eh, si usamos pañal desechable y se nos pasa la ropa, ¿qué hacemos con la ropa? ¿La botamos o la lavamos? te no, fijas No, le, entonces, damos, le, damos una, le una chance ahí sacando la mancha. Por supuesto, por supuesto, y esto es lo mismo. Y la verdad que es muy fácil de usar estos pañales. Y con eso es el tremendo grano de arena, porque tienen que pensar... Si pensamos, miren, si hacemos el ejercicio y pensamos que un bebé usa uno solo, ¿ya? Usa 6.000 pañales desechables. Aproximadamente en los dos años y medio, más o menos que usa pañales. Esto es aprox, porque esto de la crianza también respetuosa, también ahora el control de finter ya no está haciendo los dos años, ya está haciendo según el desarrollo de cada bebé. Entonces, hay niños, en base a nuestra experiencia, ojo, avance nuestra experiencia, que hay niños están controlando el finter a los 3, 4 y 5 años. Y eso no pasa nada, está bien, ¿ya? Entonces, la verdad que oh. no hay un... No, ahora, no, no hay un... O sea, ya nadie se juzga a los padres porque el niño no controla el finter a los 2 años, ¿te fijas? Esto ya sí. es un tema de cada de cada desarrollo de niño Entonces, si pensamos que un bebé usa más pañales, pero pongan que son 6.000 pañales, ¿ya? ¿Cuánto pesa un pañal con caca y pipí? ¿O con pipí? 500 gramos aproximadamente, el relleno, el pañal desechable. Si eso lo claro. multiplicamos por la cantidad, son 3 toneladas de basura por niño. Y si y cada vez, imagínense, en Chile nacen, en Chile solamente, nacen más de 2, 000, no, perdón, de mil niños al año. Es harto. <risa> y Entonces, la mayoría toma de la, de las... la opción del desechable. Entonces, lo maravilloso por de esto es Por el tema, sí. es, es más rápido, perdón, el, el tema que es más rápido por votar y todo, pero la inmediatez, inmediatez toda esa inmediatez, lo único que está haciendo es dañar el planeta, porque es un plástico de un solo uso. Exacto, no y además, sí. solo el planeta es a nosotros mismos, porque uno piensa y dice, ah, ya, filo, yo no voy a estar quizás en 400 años, sí es verdad pero es tanto lo que hemos avanzado en la cantidad de basura y esto cómo nos ha afectado ¿eh? que, no, hay que hay va... cambios sí. climáticos. O sea, más que cambio climático. Eh, hay cambios de temperatura, las estaciones se han modificado, las aguas, Por las mapas subterráneas, específicamente en las zonas donde están la mayoría de los vertederos, se empiezan a filtrar con este líquido que va agotando el proceso de descomposición. Sí, lo he percolado. también el plástico también. Entonces son muchas cosas que ya las estamos detectando. Entonces no es como que digamos, ya filo, no hago nada ahora. Y hay otro Ahí. punto importante, Natalia, que la gente no se pone a pensar. Para la fabricación de 6000 pañales aproximadamente se talan 6 árboles adultos. Claro. Ya. Entonces, eso por un lado. Ahora, claro, lo que te dicen todas estas empresas gigantes, bueno, nosotros reforestamos. Pero ¿por qué talar? ¿Te fijas? Claro. O sea, imagínate, para que un niño se desarrolle, tienen que morirse de árboles adultos. Igual es una es como es como contradictorio, ¿te fijas? Es una idea claro. contradictoria, ¿por qué hay que talar? ¿Por qué no dejar ese árbol? Ya, se entiende que hay que hacer cosas con árboles también, ¿ya? Pero ¿para qué talar en eso? Si se puede hacer, o sea, podemos revertir esa situación en la cual de lavar. Porque también, me, también hay gente que me dice, bueno, ¿y todo el agua que se gasta en lavar en los pañales? Sí, y el agua que se fabrica, o sea, que se, que se utiliza para fabricar industrialmente los pañales. Entonces, ahí es una... Ahí hay una, digamos, porque además, y, y yo también le digo, guapo. bueno, y tú, no te, y tú tampoco te cuestionas tampoco el lavar tu ropa, porque obviamente la ropa tiene que andar, o sea, queremos andar presentados, limpios, porque la ropa también se ensucia, hay gente que se cambia todos los días, gente que no, pero en general, uno lava la ropa casi la usa una vez y la lava, digamos. Y nadie cuestiona eso. Y esto, si tú lo integras a la rutina, le echas una cantidad de agua suficiente, que no es, tampoco tienes que llenar la lavadora. Si tienes 12 pañales y te llena la mitad la lavadora, llenas la mitad la lavadora. Y es más, si desmugras antes, podrías mezclarlo con la ropita del bebé. Entonces, entonces no es como que no, gasto más memoria, agua. De hecho, este es el siguiente como subpunto dentro de higiene sin descarte, es el uso de productos naturales, orgánicos, biodegradables. Y en este punto que tú estás nombrando con respecto al lavado de los pañales, lo importante es de acompañar todo ese lavado de esta prenda, porque más que decir que es como algo fuera, es una prenda, es una ropa ya, literalmente, este tipo de pañal, eh, con, acompañado de un detergente que sea biodegradable, que inclusive esa agua se puede volver a reutilizar. Entonces ahí aumento, o sea, vamos achicando el proceso de descarte, que eso es lo importante. Por eso, nosotros siempre cuando damos los tips, decimos que lo primero es informarse, es preguntar, es preguntar a la gente que ya está metida en esto, a ver qué puedo hacer, con qué puedo empezar. Entonces, si te hace el proceso de crianza en este instante, Revisa nuestra, nuestra página, contáctanos por acá, deja algún mensaje si quieres saber Gracias. con respecto eh, cómo es esto de los pañales. Aquí Eli tiene eh, unos talleres online también de asesoría, nosotras también estamos instruidas al momento de la venta a poder asesorar todo el proceso de cómo poder usarlos y sacar el mejor provecho y que no sea tedioso no. este cambio de pañales no, por el estilo. Sí, nosotros estamos dando talleres online gratis, ya, o sea, y lo, lo recalcamos porque me preguntan en cuánto salen, ¿eh? y no es gratis, porque finalmente independiente que la gente compre o no, o sea, yo no, yo no veo si, si, o sea, no lo gane si compre el, el taller, la idea, y ojalá para mí es mucho mejor eh, ¿Sí? que lo tomen el taller antes de comprar, porque yo lo, lo único que no quiero es que compre a alguien que no sepa o que no esté informada y que después le haga una mala propaganda al pañal porque no lo sabía Está. usar. ¿Te fijas? Entonces para mí es mucho mejor, porque de hecho el, el taller no se trata de vender el pañal, no lo vendo, no es una venta, no es que yo te Soy voy a te vender la pomada y te engancho con él, no, no, lo que hablamos es de los pañales, cómo se usan los pañales ya, les muestro los pañales las mamás tienen dudas por un lado y por otro lado hablamos del lavado entonces la verdad que el lavado es lo que les conté, o sea, es muy fácil ya, así que para nosotros es un agrado dar estos talleres ¿ya? A, a las mamitas y para explicarles cómo funcionan, la verdad que feliz esto llevamos ya como cuatro meses dando estos talleres y, y ha sido, todo está periodo de, es de menos a más ha sido de menos a más realmente, antes los dábamos los talleres, Natalia, los dábamos por WhatsApp, hacíamos videollamadas pero ¿qué me pasaba? salía de uno y entraba otro, salía de uno y estaba todo el día dando talleres entonces ¿qué es lo que hicimos? crear este link donde se inscriben ya y, y ahí juntamos porque de verdad no me daban los tiempos porque además, uno que es pyme, chicas todas las que son pyme saben que uno las hace todas entonces tengo unos pionetas <ríe> uno, entre, uno, uno despacha, uno prepara pedidos oh, Uno no, tea, creativo, de logística, de todo Todo, todo, <ríe> para todo, todo. Entonces, para poder llevar el Uno hace todo llevar. Sí, sí, para que le, al cliente le, le llegue Además, bueno, nosotros también en de lo que hacemos A la gente le despachamos en cajas recicladas O sea... Exacto a los negocios cercanos nos conseguimos cajas que es lo mismo que hace Zona Verde también, que hace también recicla los cartuchos. Nosotros reciclamos todo y no es por no tener recursos de no comprar cartuchos nuevos, qué sé yo, sino que la idea es darle una vuelta más a esta caja que está botada en el negocio de la esquina, yo las recojo, yo parezco cartonera, pero no me importa, ya a veces vestida con taco recojo cajas, no me importa, porque considero que votar darle un uso más a algo más es lo mejor Exacto Bueno, para seguir continuando con nuestros tips de crianza sustentable ya teníamos, y que nos queda bastante claro lo que es la higiene sin descarte, donde está esta alternativa maravillosa de Pequelandia de los pañales de tela tenemos también la integración de estos productos naturales, tanto, por ejemplo, en el lavado de los pañales, de la ropa, detergente biodegradables todo ese tipo de productos orgánicos, ecoamigables, los puedes encontrar también en nuestra tienda, nos puedes preguntar, oye, ¿con qué puedo partir? También, y principalmente nosotros siempre buscamos productos que dentro de sus envases o sean reciclables o sean compostables, eso también es súper importante, porque en el proceso de crianza nosotros también compramos hartas cosas, y la mayoría a veces se, se le tiran a como para que sea en línea infantil, es casi todo plástico, pero es importante ir viendo qué opciones podemos tener. Y también otro punto importante es, por ejemplo, la ropa sostenible, que va muy de la mano con los pañales, y es buscar alternativas de ropa, la mayoría de la ropa no sé, los niños lo usan súper poco, o sea, los recién nacidos con suerte ocupan esa ropa un mes si es que, y si es que le queda y a veces inclusive no entonces, ahí hay como varias alternativas uno, volver a reutilizar, pasársela de uno a otro y ahí se pueda reutilizar varias veces esa ropa o generar comprar telas eh, ropa que sea de tela o de algodón o de bambú, que son mucho más fáciles de compostar y no tienen que terminar. O gotadas en el desierto, como hace un tiempo nos salió una noticia, o encineradas, porque la mayoría de las ropas que no se dan de, en uso, las terminan quemando. Y eso, por ejemplo, un kilo de ropa, que eso pueden ser, no sé, dos prendas, por ejemplo, dos prendas de un adulto, eh, te genera 23 kilos de gases invernaderos. Entonces, bastante el nivel de contaminación versus si elegimos ropas que dentro de su composición sean este tipo de telas que son más orgánicas y de hecho a nombrar y que no se nos olvide eh, la mayoría de lo, del pañalcito de pequelandia es con telas de bambú entonces tiene un gran porcentaje donde es compostable y las otras telas que ejemplo la impermeable es certificada, eso es importante yo creo que una de las cosas que he aprendido ahora último es poder Revisar la etiqueta antes de comprar una prenda, ver qué materiales tiene y ver si la puedo compostar, si tiene mucho plástico integrado o si tiene solamente fibras que sean naturales, a veces cuesta porque de repente uno por moda, por gusto, quiere cierta prenda, pero siempre hay una alternativa, o sea, por lo menos ahora es la invitación a eso, especialmente con la ropa de nuestros niños, que van creciendo tan rápido, que uno ni se da ni cuenta y ya tienes que volver a comprarle porque ya le quedó algo chico. Eh, el siguiente punto, no sé cómo también fue para ti, Ajá. En, en, en aquellos años es con respecto a la lactancia, yo creo que es un temazo, eh, lo voy a tocar brevemente, pero sí es importante parte de la crianza tener en conciencia es cómo quiero generar el proceso de lactancia. A veces nos vemos enfrentados a que nuestros bebés no quieren tomarle té, y, y no pasa nada, y no, no es como solamente obligarlo porque la leche materna es súper buena, lo cual es genial y sale de nuestro cuerpo. Pero a veces que me he encontrado con mamitas que están súper como con conflicto y, y no saben qué hacer en este proceso, siempre es bueno asesorarse e ir viendo según cómo se va dando el proceso de alimentación. Una de las cosas que me encanta y que nosotros fabricamos, con, inclusive con telas de pequelandia son los absorbentes mamarios. Porque... En ese tiempo yo ocupaba eh, unos desechables, y al final terminaba, terminé ocupando solamente unas toallitas porque es una cantidad de leche que de repente uno bota. Entonces sí, ahora nosotros también ahí armamos unos que eh, lo hacemos con telas de bambú, y que encuentro que es maravilloso como alternativa, y que aparte que sea lavable todas estas veces, y para no estar desechando cosas, porque de repente, claro, por necesidad, uno va integrando cosas que son de un solo uso, y el comercio te los va exponiendo así porque es súper fácil. Pero a la larga, eh, de repente es como, no sé, para mí era muy incómodo. Entonces, este tipo de absorbentes mamarios yo encuentro que es fantástico. No sé cómo fue para ti también la lactancia, Eli. Ya. No, para mí fue súper distinta a muchas, porque, o sea, bueno muchas me van a entender también el tema que mi hijo fue prematuro por lo tanto para mí la lactancia fue compleja y además sí. también fui o sea, al ser primeriza también la leche no me salía eh, me salió poca leche mi hijo al ser prematuro dormía mucho entonces no succionaba me dio mastitis también entonces sí, hay como la verdad como que experiencias o situaciones que se nos van generando en el proceso de lactancia que bueno que uno nombra, nosotros sí. tenemos hartos como productos para ese proceso como para apoyar en el cuidado de la piel de, del pecho de los pezones aparte de cuidarlo con este absorbente mamario para que no te mojes sí, nosotros no. tenemos varios productos que pueden encontrar sí, lo que de pasa la... es que... El, el, el tema de la lactancia, cuando o sea, se supone que ahí todo se activa con la succión del de el bebé, sí. entonces si el bebé no succiona, la leche queda ahí, entonces la verdad que más que tener, bueno, tuve grietas y todo, pero pero la verdad que lo, lo peor fue que mi hijo no se alimentaba de la leche materna porque no succionaba, porque fue flojo desde chico hasta el día de hoy que tiene 13 <risa> bueno pero era daño? guagüita así que se perdonaba todo porque era prematuro entonces y me decían ahí los, los médicos y las, las matronas que se yo claro al ser prematuro lo único que hacía era dormir y dormir y dormir y dormir no se alimentaba entonces no hacía el no, no, no, ¿cómo se llama? no no no hacía eso entonces, no, al no succionar obviamente la leche empezó a caer ahí medio mastil. Entonces, fue, la verdad que fue penoso porque tampoco nunca supe qué es que, que, que la mastitis. Antes, antes, antes, la información era poca, poca. No, no El internet, no, o sea, había internet, lo que quieran, pero no había tanta, o sea, no había tanta información. Ahora hay grupos de lactancia, hay asesoras de lactancia, hay distintas formas, hay gente que te ayuda a dar. Pecho y te enseña. Antes nada, era tú parías a tu bebé y para la casa, y si el bebé estaba sano y tú también te fuiste. Y ahí partías, digamos, sin saber nada. O sea, y la verdad que fue como frustrante, porque más encima después se me cortó la leche, como no succionó, se cortó la leche como a los cuatro meses. Entonces yo llamaba al doctor y le decía, doctor, ya no me sale leche y mi hijo no quiere, nada, no preocupes, me dijo. Ah, bueno ok, y ahí me dejé de preocupar, pero, pero finalmente igual es frustrante, porque yo igual veo acá, en Pequelandia vienen muchas, o sea, en su mayoría son mamitas que están lactando, y muchas vienen con sus fulares, y vienen dando pecho, y dan mucho pecho, y vienen con niños de un año y dan pecho, y yo digo que increíble, porque de verdad, a mí no me pasó eso, fue triste, fue penoso, pero bueno, yo creo que a muchas nos ha pasado que finalmente uno quiere dar leche materna lo más que se pueda, pero la naturaleza dice otra cosa, porque eso ya no depende de uno, o tal vez sí dependía, pero nunca supe, te fijas cómo, cómo hacer más leche, o qué técnica usar con mi hijo, para que él despertara y hiciera la succión y me sacara leche, ¿Te fijas? entonces fue como, fue como triste, y también, lo que tú dices eh, con respecto a los absorbentes de leche, el, el el absorbente de leche es fantástico, chicas, porque al ser de bambú, el bambú no genera estos, estos eh, pelitos, como, como ciertas telas, ¿ya? No se te escucha nada, Natalia. Eh, no no se genera, por lo tanto, si, no, no genera pelo, pelusa. Por lo tanto, cuando se, si, se les llega a hacer alguna grieta en el pezón, ¿ya? por lo que, Porque pasa eso, ¿ya? no se te pegan estos pelitos ahí, entonces igual no sufren, y además hacer tela de bambú, la tela de bambú tiene ciertas características que otras telas no tienen, como por ejemplo, que son antimicrobianas, no generan no, no, no, se, no se generan hongos tampoco, además son fáciles de lavar, estos discos de, la, de lactancia se llaman, ya son fáciles de lavar, son de secado rápido además, y claro, yo también usé, aunque no lo crean desechable, porque en ese tiempo no, yo no tenía, este, este, no tenía mi pecalandia. Entonces se botaba mucho. Tuve poca leche y así todo botaba. Me imagino las mamás que tienen mucha leche, toda, todos los discos no, de ver, lactancia desechables sí, sí, sí. que deben botar. Y eso, no, o sea, yo, es a, a veces te duran ni cinco minutos. A veces no te duran ni cinco minutos y andan no, la ropa. No, me daba una lata usar los absorbentes que te vendían en el comercio, entonces yo usaba unos pañitos, y, pero te duraba súper poco. Entonces andaba como con tres o cuatro pañitos y cada cierto rato me los dejaba también. Entonces yo di pecho hasta como los dos años y medio de mi hija, hasta que dije Ay, ya no más. Mira qué bueno, Twitter. Eso fue hace 11 años atrás. Bueno. Oye, una cosa no, importante bueno. en este punto de la lactancia es que bueno, sí, si puedes dar pecho, que fantástico y investigar y ver qué opciones tengo para, como por ejemplo nombramos, los absorbentes claro, mamás claro. si tengo algún problema en el pezón alguna grieta, alguna herida, herida también averiguar hay un montón de productos eh, que son orgánicos, que te pueden servir para el cuidado de la piel ese es otro, y también lo importante, cuando empiezas a dar relleno tienes que comprar leche hay algunas que vienen en plástico o sea, como en envases plásticos, hay otras que vienen en envases de aluminio, ojalá poder preferir, según la necesidad o lo que te recomienden, claro, lo que te recomienden. Eh, algún envase que tú sepas que a la larga tú lo puedes regalar, porque ibas vas comprando mucho. Entonces, después sí. uno se llena o de tarrito, o de frasquito, entonces ojalá poder generar claro, o que sí. se pueda volver a llenar ese envase y tengas un solo envase y genere sí. solamente Generé con una solamente. bolsa. No sé que genera, lo, los rellenos de leche ahora los que hay son como el envase de aluminio, entonces como que no viene la recarga, bueno, sí. pero si hay alguna alternativa yo creo que no sería importante. Sí, lo que pasa es que no... elegir hasta cualquier producto, poder ¿Cualquier informarte, cosa? quedarte con el que te sientas más tranquila y que también le funciona a tu bebé. Sí, yo creo que ahí la industria está al debe, ¿eh? porque hay muchos productos que no tienen para recarga, o sea, ahora yo entiendo la leche materna porque no se puede contaminar, porque tal vez al traspasarla, trasvasijar de un lado a otro, puede que haya alguna contaminante y obviamente si estamos hablando de de, de guaguitas, que sé yo, puede que ahí podría darle un ya, o un bueno pero hay otros productos, muchos productos, muchísimos, que tú los puedes trasvasijar de un en un envase que sea más sustentable al tarro, por ejemplo y no estar comprando el tarro cada vez no sé, por ejemplo, el café o sea por y ejemplo, como para evitarlo. Otro punto que es importante, ya sería este el cuarto, que es cuando ya empezamos a dar comida, que es la alimentación. Comida, consciente. Entonces, ahí también vienen como que uno no compra todos Pero, los chistes. El platito, que el tenedor especial, que esto, que lo otro. Ahora algunas líneas maravillosas de... Eh, Artículos para que el bebé pueda comer y empiece todo su proceso que en vez de ser un plástico tradicional, son de almidón de bambú, eh, de maíz. Entonces y son igual, inclusive, claro, los de bambú son súper rígidos, súper buenos. De hecho, duran más que el plástico tradicional. Todos estos pocillos, vasos, y son de millones de colores y todo. Entonces hay también la invitación de buscar alternativas, de cómo puedo generar que este proceso de dar comida eh, sea más sustentable, eh, sea más sustentable realmente evitando y reduciendo lo que es el consumo de plástico en sí. Y a veces uno que compra aquí el monito de moda que el platito que tiene un diseño específico, y a veces no, no, es, es, no es uno, uno compra es que, varios. No, son varios. Son varios, y que no sé, de repente, se, no sí, sé, la que, que la mamadera mama se... de plástico, ¿no? o el jarrito que tiene, que tiene un manguito, y todo eso todo, eh, es plástico. Entonces es importante saber, por último, si va a ser plástico, que sea un PET uno, nosotros lo hemos nombrado anteriormente como las clasificaciones de los plásticos. El PET1 es el plástico que más se recicla que y es más ya, fácil de darle otro canta. uso. Entonces, por lo último, se puede reciclar si ya no es compostable. Si no Hay muchas alternativas ahora. Igual que, por ejemplo, eh, no, usar no, plásticos eh, de madera. Son bastante bonitos. Quizás lo pueden notar un poco más rústico, no, no, no, no, pero igual no. es interesante porque. En sí, después cuando tú lo das de baja, ya es 100% compostable y eso genera eh, una disminución de tus residuos notablemente. Otro punto más, que hablando de madera, es los juguetes. Ahora en época de Navidad yo creo que ha sido como eh, importante y un temón, eh, ¿qué tipos de juguetes? Porque la industria de juguetes es como casi todo plástico, y de verdad, y llega a ser como, ah, terrible. Pero hay un nicho que está creciendo y cada vez más se está posicionando, que son los juguetes de madera, o los de tela, o los de tela reciclada. Hay un montón de cosas. De hecho, en un capítulo anterior que hicimos con la Tianita, eh, que es de Win, eh, ella nos mostraba todas las manualidades que se podían hacer claro. con las telas recicladas. Así yo he visto un montón de juguetes que son de, así? de tela reciclada, ya. que tienen madera eh. a veces uno puede sentir que es como que retrocedemos yo me acuerdo que tenía una infinidad de juguetes con mi hija pero a la larga los terminaba o regalando viendo qué hacer porque o se estaban a perder eh, no sé si te, pasa, te pasó a ti también Eli con todos los juguetes que de repente mi hija era hija única entonces le llegaban más cosas siempre para Navidad especialmente y a veces eran juguetes que duraban el la, el rato, la temporada y sería y se acababa y ya después iban como de descarte. Entonces es terrible, sí. Eso. Es terrible, sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. El juguete, muchos juguetes mucho deseado y después quedan guardados en la bodega, en cajas, porque claramente en los dormitorios ya no les caben. Entonces es una sí. cosa y después da como cosita, da como cosa eh, en realidad eh, deshacerse los juguetes. Porque igual, sí, es igual como... ahí. no, o sea, igual es, es complejo, es complejo. O si sea, el juguete, los juguetes que se puedan reutilizar, es lo ideal. Ahora el igual. tema es que ellos también, los niños, le toman un grado de, de amor a su, un apego. O sea, no es llegar y botarle los juguetes, esa es la otra también. No es llegar y botarle un juguete, porque a pesar que ya mi hijo tiene 13 años, yo le tengo que preguntar. Y de repente me ha sorprendido que se acuerda hasta que se lo regaló. Entonces, como <ríe> es como raro esa situación, pero nada que hacer. Pero lo ideal, o sea, hay que volver a lo que éramos antes, a lo más natural: el juguete de madera, sangre. a los juguetes, sí. a, la, a las muñecas de trapo, eh, a todo eso, porque finalmente generamos. Estamos degenerando demasiada, demasiada basura. Yo igual me enorgullezco, voto súper poca basura porque al compostar la verdad que ayuda bastante, eh, o sea, voto casi nada, entonces la verdad que estoy feliz con eso, pero hay que hacer conciencia de la gente. Hay que hacer conciencia de todas maneras que hay un montón de productos que ahora son más sustentables, que no generan tanto residuo, no son plásticos de un solo uso. Hay que reemplazar el producto, hay que cambiar un poquito eh, esta la mentalidad, hacer conciencia. Por eso este programa me encanta, porque finalmente, si a una persona, a una, de toda la gente, de todo el universo que nos está escuchando, a una le hace un clic, le hace un clic. Sí, si a una persona le hace clic, ya. O sea, yo siempre digo, yo evangelizo con este, con esta situación, con el, con los pañales, por ejemplo. Yo salgo a evangelizar. A hablar del pañal, bueno, el que me quiera escuchar, porque tampoco soy una loca que me pongo en la esquina hablando de pañales. <risa> Pero sí es importante hacer conciencia. Es solamente eso, un poquito de conciencia, un granito de arena, porque el día cuando seamos muchos granitos, ya vamos a hacer una duna. Y eso ya será una diferencia. ¿Te fijas? Entonces, hay que... Estas instancias me encantan y ojalá que Zona Verde siga trayendo más productos sustentables, porque la verdad es que podemos encontrar de todo tipo de productos ahí. Exacto. Y otro punto importante de, de esta crianza sustentable es los cuidados de cuidado corporal, pero con productos naturales, orgánicos. Ya antes lo había nombrado un poquito, pero creo que es súper importante de que no contaminemos la piel de nuestros bebés, tan chiquititos con productos que no sepamos de cuál es su composición, su composición creo que es importante eso eh, nosotros con el tiempo hemos ido aprendiendo lo relevante no, que lo es relevante. que no tengan metales pesados, que sean hipolergénicos, que no se sé, tengan ciertas certificaciones que apoyen a que eh, sus primeras experiencias con estos productos como el champú, el jabón inclusive los detergentes con los que se lavan la ropa eh, no les produzcan esta irritación, porque ya eso, aparte de ser incómodo para el bebé en sí, que se puede irritar, que su piel, no sé, le pase cosas, le dé alergia, eh, para uno como mamá es súper, es, es, es un estrés que de verdad nadie quiere. Entonces, es, es importante leer las etiquetas, que una etiqueta que siempre me da un con respecto al consumo consciente, es detenerte a leer la etiqueta, qué es lo que tiene, qué es lo que trae, si no, todos, casi todos andamos con el teléfono, el ahí, sino anotar qué es el componente, si te queda, queda duda, preguntar, preguntar ¿qué, mate, qué, qué, qué materiales está compuesto, esto? Eh, si tiene alguna contraindicación, también es importante, a mí me ha pasado muchas veces en la duda que de repente me dicen, ya quiero llevar tal cosa, y yo tengo que preguntar, porque como me, nos especializamos en cada producto, oh, preguntar si la persona que le va a regalar este producto es alérgico. ¿Es alérgico? Eh, porque nos ha pasado, por ejemplo, nos pasa a veces con una crema que tiene aceite de almendra. Y ya nos pasó una vez una clienta y me dijo, no, mi hija sí, le dio alergia. Y yo ahí como viendo los ingredientes, es sí. sí. súper sí. alergénico, no le pasa nada, sí. es orgánico, pero era alérgica a los frutos secos. Y no sabía que, claro, sí, tenía alimento y eso le producía alergia. Entonces hay ciertas cosas que es importante tener sí, en cuenta. porque Antes pasaba todo de largo y decíamos, ya, filo, no lo uso más, tal. y no le dábamos otra oportunidad. Pero ahora, que ya estamos cada vez más en, en bueno, una tendencia ya mm. casi, eh, con todos los productos orgánicos que son ecoamigables con el medio ambiente, es importante ir preguntando. Nosotras, así como Eli, nos encanta así predicar sobre nuestros productos, por decirlo de alguna forma, me encantó el término. Y ir contando, da poquito, o sea, a veces puede llegar a ser súper. Eh, complicado empezar con esto y esto. Cuando tú eres mamá primeriza, es mamá, mamá primeriza. Como, ¿qué, ¿Qué hago? Porque todos se quieren dar como datos, tips, indicaciones. Pero realmente es lo que a uno le nazca el corazón y siempre teniendo en cuenta que podemos aportar algo mejor en todo este proceso. ahí está eso, me he puesto a evangelizar aquí de los productos. Marcelo, no sé si estás por ahí para que me escuches. Sí, por supuesto, dígame Natalia. Ay, ah, yo no sé cuánto tiempo vamos ya, yo me he largado a hablar acá y podría seguir, no tengo ningún problema. Sí, no, la conversación bastante interesante, de hecho ya van casi pegando para los 45 minutos, así que no, si estamos justamente en el tiempo muchachas, así que ahí agradecer también, por supuesto, Alisa. Solamente voy a hacer el resumen. De los seis tips, pasemos no, no, Y sí, hacemos el cierre. Sí, lo, voy a que cuando hable Natalia, para que Elisa mantenga el micrófono para acá, para que no haya inconveniente con el. Con el ah, audio. con el. Sí. sí. Perfecto. Adelante, ya, no, ya, Natalia. Yo, de, modo hay que, de resumen, pasar, Hay que empezar más tarde, hoy día le damos eh, hasta las 17:30 para que finalicen. Ya, muchas gracias. Solo a modo de resumen. Eh, um, con lo que respecto a crianza sustentable, eh, primero, generar una higiene sin descarte, habíamos nombrado aquí los pañales de tela, usar productos naturales, biodegradables ojalá compostables. La ropa eh, sostenible, ¿a qué me refiero con esto? Que sean telas de lo más naturales posible, como el bambú y el algodón. Eh, a veces el algodón tiene ahí como... Eh, ¿cómo se llama? sus resquicios por cómo se elabora y todo la cantidad que se ocupa de agua pero son telas que al de final después a la larga contaminan mucho menos y las telas de bambú tienen protección UV entonces es súper importante eso, es una tela natural que casi nada intervenía eh, en todo su proceso aparte de sacarlo del bambú que crece de una forma distinta en comparación a un árbol, se regenera distinto Así que siempre hay una opción y la otra es reutilizar, reutilizar lo que ya hay, buscar alternativas, darle un uso, quizás hacer estos como trueques, cambalaches con otra mamá que ya esté como en un proceso similar y poder cambiar ahí, eh, o venderlos, o revenderlos, no sé, poder cambiar la ropa como les decía. Y, por ejemplo, con los pañales de tela, ya Elizabeth nos dijo que se pueden usar hasta en dos niños, entonces es una muy buena inversión si tú estás planificando tu familia, inclusive hasta tres, y eh, poder volver a reutilizarlos, entonces es fantástico, antes de darlos de baja, lo que quiere decir que tienen una gran vida útil. Son importantes esos pequeños tips, si, si tú me preguntas cómo puedo empezar una crianza sustentable, parte, por ejemplo, con el pañal, que es una de las cosas más invasivas que generamos en el proceso de crianza. Luego tenemos la lactancia materna, independiente como tú la generes, pregunta, investiga, a veces no eres la única, apóyate con más personas que hayan pasado quizás por alguna circunstancia como tú, o ir preguntando, ir viendo, así como decía Eli, eh, hay grupos, de mamás que hacen la entrancia sustentable, consciente, respetuosa, y ir viendo también el ritmo de cada bebé, de cómo ellos mismos nos van indicando, dándonos señales de cómo poder generar lo mejor. Lo mismo que con la alimentación consciente, todos los accesorios, los platos, los tenedores, que generalmente ocupamos de plástico, tal vez buscar nuevas alternativas, y buscar cosas que sean, o biodegradables, compostables, eh, um, reciclables, eso que ojalá lo reciclable sea el final, ojalá lo primero es que sea compostable porque es mucho más rápido el proceso de degradación, eso es como un tip aparte. Además buscar juguetes sustentables en todo en este proceso de, de crianza de nuestros bebés, quizás volver un poco a, a, a lo que era antes como los juguetes de madera, los de tela, telas recicladas, telas como que ya la hemos nombrado, juguetes de tela de bambú también. Y yo creo que una de las cosas principales es que todos podemos agregar, lo que es el cuidado eh, corporal con cosas naturales, con productos orgánicos, eh, cremitas, jabones, tampús, eh, y todo eso. Y a modo de cerrar, lo mismo que lo dije la semana pasada, hoy... Es un muy buen momento para empezar tu vida sustentable. Así que cuando gustes, nos envías un mensaje, nos hablas, nos dices, nos haces todas las preguntas que necesites y nosotras te vamos a apoyar y te vamos a entregar todo lo que sabemos, nuestros saberes, para que puedas complementar tu vida y de a poquito ir avanzando y dando los primeros pasos para una vida sustentable. Eli, ¿qué le quieres decir a la gente que nos está escuchando hoy día para cerrar el programa? Bueno, les quiero agradecer por esta instancia a todo el mundo, ya a todas las que me están dando esta oportunidad de estar aquí, que la gente escuche de este maravilloso producto, porque como digo yo, hay que evangelizar y eso se demora. Ya hay que hacer, hay que convencer un poquito a la gente con hechos, lo ideal es que use los pañales, qué sé yo, todo. Así que, bueno, atrévanse, no es difícil, le integren en su rutina de lavado, porque finalmente esto es ropa, lavar, lavar es muy sencillo, así que lo único que espero es que se animen ya, eh, un granito de arena, y por favor, el día de mañana, acuérdense que vamos a hacer una duna, vamos a hacer una duna gigante con todos los granos de arena que somos, que hemos usado pañales ecológicos de tela, así que bueno, feliz, y les quiero agradecer por esta instancia a Natalia, ya, ya la llevo así que, bueno, les quiero mandar un beso, ¿me puedo despedir, Natalia? despido también, ya, bueno, y me quiero despedir con lo último, dando que, bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, en panales y un bajo, piquelandia.cl o en piquelandia.cl, que es nuestra página web, ya, y obviamente pueden encontrar los productos Pequelandia, pequelandia en la tienda de Zona Verde así que en el Barrio de Italia así que bueno, chicos grandes y chicas y chicos grandes y, y, y pequeñitos, un millón de gracias, y gracias por, nuevamente por invitarme a participar. Gracias, eh. gracias, Gracias por estar gracias. disponible para nosotras, y aquí para toda la comunidad de Zona Verde y de, de nuestra radio aquí, nos están escuchando. Y lo último, recordarles también que hay ECOBOX, que son nuestras cajitas de regalos, hay hartas promociones que pueden meterte a la página web, donde puedes encontrar y generar un regalo sustentable. Eh, tenemos valores desde mil pesos, de 15, de 20, tú puedes armarlo y todos los productos que tú armes como regalo van en una caja que es compostable, reciclable, todo, todo, todas sus etiquetas, su florcita, decoración, todo es reciclable y compostable, así que te llevas un regalo sustentable completo. Completo. Para que lo revises ahí hay varias eh, opciones en nuestra página web o directamente, como ya les dije, tenemos venta nocturna el viernes, el sábado y el domingo, nos pueden ir a visitar allá a Barro Italia, nosotros estamos ubicados en Condel 368, local 7, así que los vamos a estar esperando con mucho cariño ahí para apoyarte en todo este proceso de Navidad. Y si te encantó, te gustó, quieres saber más de este tema de crianza sustentable, ahí déjanos en tus comentarios, encuéntranos en nuestras redes sociales, en zonaverdespa.cl, en Instagram, y en nuestra página web, que es lo mismo, www.zonaverdespa.cl, y eso, también ahí despliega la, la burbujita de WhatsApp, y nos puedes hablar directamente tanto a mí y o a Joana. Así que eso, muchas gracias, Marcelo. Espero que la noticia que estaban ahí eh, cubriendo en Buin eh, esté todo controlado. Y los dejo y los libero aquí de nosotras. <risa> muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 4:30. Adiós. Bye -bye. Radio Comunitaria y Radio Buin Alerta presentaron Zona Verde. Nos encontraremos.